Muy buenas noches Un placer saludarte desde la ciudad de La Paz Y también a Sebastián Un placer conocerlo por por, por este medio eh, Muy bien La primera pregunta que le quiero hacer es Durante ese año de asilo ¿Cómo vivieron ese año de asilo en la Embajada de México? Todo el hostigamiento que hubo de parte del gobierno golpista. ¿Alguna anécdota? Hay, hay gente que salió muy temprano de la Embajada de México y contó que se manejaba todo eh, como si estuvieran dentro del gobierno, que había reuniones de gabinete los miércoles. ¿Es cierto? Bueno, este, en parte sí, porque en los primeros días del de golpe si mal no recuerdo eh, éramos como 10 ministros asilados en la, en la residencia para transmitirlas a, los, a algunos dirigentes que estaban en pie de lucha, en pie de resistencia nos comunicábamos de alguna manera también con dirigentes en, de, de, de distintos lugares del, de, del país como el norte Potosí, como algunos compañeros de Achacachi eh, en la provincia de Masuyos del departamento de La Paz o incluso con los compañeros del Trópico, aunque ahí Evo estaba muchísimo más comunicado con ellos con los compañeros del oriente, la Amazonas un departamento... Y bueno, hoy día estábamos con mi mujer y con mis... o Apenas éramos siete ciudadanos completamente desarmados a expensas del, del, del odio, de la persecución del, del régimen. Y sobre, sobre eh, los siete se construyeron un conjunto de eh, narrativas, um, digamos, que... que tendieron a criminalizarnos eh, de la manera más brutal, a despojarnos de, la, de nuestra dignidad, a, a producir un, un conjunto de historias, eh, pero siniestras, ¿no es cierto?, eh, en la que el más inocente de los siete eh, prácticamente como que habría... Ah, habría Planificado destruir eh, ciudades, eh, unidades policiales, tomarse unidades militares, éramos unos terroristas que yo creo que ni los talibanes habían pasado por más o menos por esa, esa, esa experiencia, no había terroristas comparables a nosotros no había sediciosos comparables a nosotros, no había corruptos comparables a nosotros nosotros realmente ocupábamos el centro de la atención sobre nosotros eh, o, eh, funcionaba de alguna manera la agenda política del, de, del, del gobierno y claro, de ahí para adelante hay muchos episodios mm -hmm. que contar, así que Sí, pero la presa codiciada parecía ser usted, eh, parecía que eh, le, tuvi, le, le tenían un, un lugar reservado especial en Guantánamo. La cacería se dirigía casi específicamente a usted, también a... Um, creo que hasta la niñera de sus hijos está todavía en la cárcel, por sedición sí, y terrorismo. ¿Por, sí. qué, ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, eh, hay, hay varias razones. Eh... Sebastián Gloria. Hay varias razones por las cuales eh, la, la furia de, de, del régimen que se dirigió contra mí. La primera es que era una persecución, una cacería por encargo. Y esto hay que dejarlo claramente establecido. Los agentes de la CIA, los agentes de la DEA, la Embajada Norteamericana, el Departamento de Estado, eh, todos Seguramente eh, tenían el, el, la, el objetivo no solamente de detenerme, sino seguro, inclusive seguramente de extraditarme a los Estados Unidos, no sé para purgar qué pecado. El único pecado que eh, he debido cometer como ser humano, como ciudadano y como boliviano es ser eh, esencialmente antiimperialista eh, es haber construido un, eh, eh, un trabajo eh, intelectualmente esforzado para tratar de eh, esclarecer eh, eh, décadas de sometimiento de, de, de mi país a, la, a, a los Estados Unidos, a los gobiernos de los Estados Unidos. Entonces, eh, lo que ellos querían era cobrar revancha. En definitiva, eh, la persecución tenía como objetivo eh, finalmente la de escarmentar, porque no podía eh, eh, eh, sino, no, no podía resistir eh, la, la estructura, digamos, oscura de los Estados Unidos, no podía resistir. Y eso pasaba por expulsar al embajador norteamericano Phil Goldberg porque fue el que promovió, obviamente por encargo de Washington, promovió el golpe de estado del 2007-2008. y 2008. Fue el que eh, desde, desde, desde la embajada norteamericana se tejió, se urdió eh, prácticamente el golpe de estado para destruir el proceso de cambio e incluso para tratar de matar... De producir un magnicidio contra el presidente Evo, y por lo tanto correspondía expulsar a ese embajador, porque de otra manera eh, corríamos el riesgo de, de ser destruidos, y por lo tanto eh, el proceso de cambio corría el riesgo de ser mutilado y de fracasar históricamente. Nos correspondía también expulsar a Usain. Eh, por la injerencia, por la penetración, por las, por los mecanismos de intervención y de eh, agenciamiento de operación, de, de operaciones encubiertas para socavar el prestigio, la reputación del presidente, del gobierno, a través de organizaciones no gubernamentales, la Iglesia y otros actores y, y, y, y de, de sus otras dependencias correspondía expulsar a la gente, al, al, a los operadores de la CIA y por supuesto de la DEA, por... Teníamos conciencia, sabíamos, habíamos trabajado, habíamos estudiado durante los últimos 20 años que la lucha contra el narcotráfico en Bolivia era una impostura de gran dimensión, eh, era un simulacro y básicamente era un pretexto para ocupar el país. La DEA nunca tuvo la, con, la, la convicción, nunca tuvo el mandato, nunca tuvo la misión, realmente de luchar contra el narcotráfico, al contrario. Aló. Sí. sí, Sebastián. Sí, soy Sebastián Salgado. Recordamos a, a quienes nos escuchan que estamos hablando con el exministro de la Presidencia de, de Bolivia, Juan Ramón Quintana. Eh, en relación a esto, hemos dado seguimiento, podríamos decir, al, al trabajo que usted ha estado haciendo en la expulsión no de todas estas organizaciones, de la CIA, de la DEA, de la USAID, de la ANED y, y de tantas otras, y sin embargo volvió a darse un golpe de Estado en Bolivia. Y una de las cosas que como comunicador, como periodista, me llamó la atención de cuando asumió el gobierno golpista de Yanine Áñez fue que inmediatamente restableció las relaciones con Israel. ¿Qué, ¿Qué rol jugó Israel en este contexto y cuál fue la relación que ustedes tuvieron con el gobierno de Tel Aviv? Sí. La primera cosa, Sebastián, recordarás que en el año 2006 nosotros expulsamos también a, a otros últimos relaciones con Israel por los ataques brutales que, que llevaron que llevaron a cabo ese, ese año. Eh, eh, por lo tanto, también el, el, el servicio secreto israelí nos tenía jurada al, al, al gobierno boliviano. Eh, no solamente se establecieron inmediatamente las relaciones, obviamente por... por posición ahí de la embajada norteamericana se, se dispuso la, eh, el, la normalización de las relaciones con Israel sino que además eh, fueron muy muy tanto, hemos tenido que, que enfrentar también esa presencia tortuosa, siniestra del, del equipo de inteligencia de, de, de Israel. Eh, pero además, sin que, sin que eh, se comunicara, se, se, se repusieron... Se, eh, desestablecieron digamos, las relaciones con Estados Unidos y eso y el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos supuso nuevamente el retorno de USAID y el retorno de la CIA, el retorno de la DEA y el retorno de sus otras agencias que sostenían al, al régimen golpista, el régimen golpista ha estado sostenido prácticamente por todas estas organizaciones de inteligencia y de seguridad, tanto de Israel como de Estados Unidos, y por eso operaban con relativa eficacia en la persecución e incluso en, la, en las masacres precisamente porque eh, era personal altamente especializado que determinaban las tareas, las misiones para que cumplieran eran tanto militares como policías. De hecho, militares y policías han sido ocupados transversalmente por estas agencias durante el régimen de terror del, del, del año entero. Quintana, pero es, es, ¿Esos policías, esos oficiales van a seguir fungiendo como tales, van a seguir en funciones después de haber recibido ¿no? e esa visión este, que les impregnó seguramente en los servicios de inteligencia israelíes? Yo imagino que, que, el, que, que el presidente Arce y, eh, bueno, y el vicepresidente, pero, en, eh, pero particularmente el presidente y el, el nuevo ministro de gobierno, imagino... Tendrán que hacer una investigación expedita, muy rápida, para poder eh, determinar justamente la injerencia, la penetración, la capacidad operativa instalada en Bolivia con la cual se operó en distintos frentes, eh, eh, es que se operó en Santa Cruz con la Unión Juvenil. ...que se operó con la resistencia cochala en Cochabamba o con las pititas en la ciudad de La Paz... ...por eso es que en algún momento yo propuse que el nuevo gobierno debiera desarrollar tres tareas... ...que son tareas fundamentales, la primera es el esclarecimiento del golpe... ¿Quiénes estuvieron detrás del golpe? ¿Cómo se realizó el golpe? ¿Quiénes financiaron? Eh, ¿Qué eh, operaciones eh, expertas se realizaron? ¿Quiénes fueron los protagonistas de primera línea, de segunda línea? ¿Quiénes fueron los operadores? Etcétera, etcétera. Eh, por lo tanto, eh, la investigación sobre el golpe una investigación absolutamente importante, imprescindible para que el país en su conjunto, la región América Latina, conozca la trama golpista no, no ha sido un accidente no ha sido una casualidad eh, no ha sido algo fortuito el, el, el golpe es una construcción eh, yo diría multipropósito que se ha desarrollado en los últimos años en Bolivia, que remató obviamente el 10 de, el 10 de noviembre... Con personajes que se pusieron a la cabeza, pero ya, pero ya se había estado desarrollando en los últimos, en los últimos años y de esto, por supuesto, da cuenta la propia compañera Estela Caloni o eh, y otros investigadores o noticias eh, de, de prensa, etcétera, etcétera. El otro, la, la otra tarea que se tiene que, eh, que se tiene que llevar adelante es la de investigar. El conjunto de violaciones a los derechos humanos, las persecuciones, los secuestros, eh, las masacres eh, que han ocurrido. ¿Quiénes han dirigido eh, la, el conjunto de persecuciones, de hostigamiento, de detenciones indebidas? a través de la policía ¿Quiénes han eh, desarrollado la, los operativos de las masacres policiales militares en Sencata, en Guayani en Sacaba y, y, y por supuesto se tiene Por lo tanto, esta es una tarea ineludible, tanto del Poder Ejecutivo como del propio Poder Legislativo, porque no puede haber impunidad en el país. Eh, eh, la, la, la, la, la impunidad eh, sería la, la moneda eh, diría más... Eh injusta para el 55% de la población boliviana que ha votado por Luis Arce y David Choquehuanca que ha votado por el proceso de cambio que ha votado por el MAS eh, por ¿JR? lo tanto lo, mes, lo menos que puede honrarse eh, es a ese 55% con este esfuerzo en estas tres direcciones ok, JR eh, para terminar una última pregunta con respecto a la coyuntura eh, gabinete Sabemos que eh, ninguno de los ex ministros Forma parte del gabinete Si bien hay algunas caras conocidas Que cumplieron otro tipo de funciones menores ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a formar algún consejo de asesores en las sombras? ¿Algún tipo de gabinete? ¿Van a asesorar? ¿Qué van a hacer de sus vidas? Eh, mira Gloria No tengo la, la menor idea de, de... <risa> No, no tengo la más remota idea de las tareas que vayan a cumplir los ex ministros o los ex funcionarios públicos que ocupaban eh, posiciones importantes y que dio lugar a que durante 14 años el país viviera en paz establemente con un crecimiento económico envidiable. No sé qué se hará, y, y me eximo de, esa, de ese futuro, no sé qué se hará con ese conjunto de personalidades honestas, capaces, con cabeza del presidente Evo Morales y de Álvaro García Linera. Es un, es un conjunto de hombres y mujeres extremadamente valiosos que han, que han transformado la historia de este país y lo mínimo que tendría que hacerse con ellos es que ellos estén cerca del, del, del gobierno como corresponde porque, porque además son miembros del MAS eh, son militantes eh, y, y, y, y además con una mística patriótica transformadora y por lo tanto prescindir de ellos sería un gravísimo, gravísimo error. No se puede prescindir de quienes han construido este gran proyecto de transformación del Estado, quienes han dado su vida, eh, su esfuerzo, eh, sus ideas, para transformar un Estado colonial y convertirlo en un Estado plurinacional, de derecho estable, inclusivo, social. Eh, por lo tanto, espero, y yo creo que sí va a ocurrir eso, espero que, que todos, todos estos eh, compañeros, compatriotas, eh, eh, puedan eh, transfer, trans, eh, transferir sus experiencias, sus ideas, sus iniciativas, puedan transferir su, su conocimiento a una nueva, a un, a un a compañeros que son mucho más jóvenes, eh, que probablemente tienen una experiencia relativa, pero que van a necesitar ese conocimiento, esa experiencia, esa expertise, porque eh, este es un gobierno que va a económico y social muy complejo con enormes dificultades y un contexto internacional todavía, yo diría, Ramón Quintana, le agradecemos muchísimo la deferencia de habernos dado esta entrevista larga y eh, muchos de los mensajes que llegan dicen que es una alegría escuchar nuevamente su voz, un compañero tan firme en la Revolución Boliviana y otros conceptos por el estilo. Quedamos por favor en contacto, no va a ser la última vez que los llamemos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Gloria, y a Sebastián por la oportunidad y un gran saludo a todos los compatriotas de la patria grande, a los argentinos, a los, a los hijos de San Martín a, y a todos los hombres y mujeres que formamos parte de esta patria grande bolivariana que requiere un futuro distinto. Muchísimas gracias. Hemos tenido el paso aquí por data urgente. Desde fuera de que muchos consideran el hombre fuerte.